cuáles son los 10 mejores consejos para hacer una buena campaña en la red profesional de linkedin los vemos qué tal cómo estáis de nuevo mi nombre es juanjo abengual solemos hablar de linkedin pero de marketing mucho aquí en este canal en plan de puedes apuntarte poniendo el botón de suscribirte y ponerle a la campana para poder estar al día de todas las novedades. Vemos los 10 mejores consejos sacados realmente de una estadística, pero también de la experiencia a la hora de hacer muchas campañas. LinkedIn está mejorando e implementando día a día todo lo que es su look and feel y todo lo que es su plataforma en publicidad. Si quieres saber o ver cómo se hace una campaña, puedes pulsar en este botón de aquí arriba y verás cómo puedes ver una campaña hecha directamente en esta plataforma los resultados son espectaculares estos 10 consejos que os voy a dar son consejos sobre todo para la campaña de exposición ya sabéis que hay un par de tipos de campañas las mejores son las de eh, potenciación o promoción de contenido a través de, de esta red y la otra por ejemplo también interesante es a través del email a través del mail donde tú directamente puedes hacer llegar tu mensaje. Eh, ¿Cuáles son esos 10 consejos? El primero de todo, no hagas una campaña, haz cuatro campañas y si puede ser, esas cuatro campañas empieza a revisarlas cada 24, 48 horas, dos días y revisa cuál está funcionando mejor. El segundo consejo, eh, haz test AB qué es testa b aunque hablamos normalmente así un poquito en Klingon los que estamos en esto del marketing el testa b es simplemente testear de las cuatro anuncios que hagas o cinco o seis cuáles son los que más convierten o sea los que más clics o los que más uh, mails te da o los que más visitas a la web depende del objetivo que tengan dicho esto al cabo de un tiempo simplemente concentra tu presupuesto en el anuncio o los anuncios que más tengan esas esos resultados y olvida a todos los demás ese es el segundo consejo el tercer consejo no es otro que el móvil efectivamente tanto tu landing page tu página donde va a ir ese clic como todo lo que hagas pensando en linkedin también tienes que pensar en la movilidad se calcula que un 60 entre un 60 y un 70 de los usuarios de linkedin consultan y ven su muro a través de qué? Del móvil pues hay que pensar en móvil Cuarto consejo, LinkedIn tiene un sistema de autorrellenado de campos. Sobre todo cuando haces una campaña de captación de leads, ese autorrellenado tiene que estar on, puesto que es muy fácil a la hora de captar el lead que simplemente el usuario que recibe ese anuncio ponga su inicial y salen ya todos los datos en autorrellenado. Y lo puedes poner también en tu página de recepción, en tu landing page. Otro consejo más, la audiencia. Suele pasar que cuando segmentas muy bien, muy bien, muy bien tu audiencia, no te da lo suficiente como para que tenga un número suficiente, un peso suficiente para hacer una campaña. Y LinkedIn te lo dice. ¿Cuál sería lo adecuado? Bueno, lo adecuado es lo que a ti te vaya bien, pero que sea suficiente para LinkedIn. Lo suyo es entre 50 y 80 mil. Y luego segmentar un poquito más según la necesidad. Pero entre 50 y 80 mil personas o sea que el perfil lo tendrás que abrir un poco no podrá ser tan exacto eh, es un número bastante apreciable y funcionan muy bien las campañas con ese número de eh, target eh, que acabo de decir otro de los consejos que hay que tener muy en cuenta a la hora de segmentar es los tres mejores modelos de segmentación uno es la edad en vez de poner y buscar edad 50 30 40 60 20 buscar un apartado donde pone senior o junior el senior funciona muy pero que muy bien y por supuesto el sector si es sanidad si es marketing si es hostelería y también por supuesto el cargo no os olvidéis de que al poner el cargo también podéis poner director y luego directora para coger los dos los dos eh, los dos cargos entre comillas el otro consejo que hay que tener muy en cuenta en linkedin es la geolocalización nos lo permite en nuestro caso palma y alrededores islas mallorca y Isla baleares eh, europa podemos poner no está tan evolucionado como facebook e instagram pero eh, evidentemente geolocaliza en el sentido de que puedes eh, segmentar por localización un penúltimo antepenúltimo consejo es el de la apuesta eh, linkedin tiene un sistema de apuestas es un tanto extraño y difícil de entender pero quedaros con la copla de que hay que poner la apuesta más alta no es que vayáis a pagar lo más alto vais a pagar siempre lo que paga el segundo y un poquito más con lo cual os aseguráis siempre una primera posición y lo que vais a pagar por muy elevado que sea siempre será lo que ha puesto el segundo en esa apuesta más un pelín más con lo cual es asegurarse de que esa campaña la van a ver en primera posición antes que otras eh, tu público objetivo y linkedin no es caro aunque juegues a las apuestas el penúltimo consejo es la duración estaba comentando el otro día con una cliente precisamente el tema ¿Cuál es la duración? LinkedIn no es Facebook, no es Instagram. El usuario de LinkedIn no está todo el día mirando cada hora. Tiene unas horas punta, consulta media hora, una hora al día, a veces una hora cada dos días. Lo mínimo que yo aconsejo es eh, dos, tres, cuatro semanas. Eh, una campaña tiene que durar dos, tres, cuatro semanas. Y es fácil. Ponéis el total y os quedáis tan anchos. Pero que la duración sea un poquito más que cualquier campaña en otro tipo de, de redes sociales y para finalizar aunque hemos hablado mucho sobre este tema aquí podéis pulsar cómo hacer remarketing cómo poner el píxel dentro de vuestra web el remarketing el décimo consejo es que hagáis una segunda campaña con la gente que ha visitado esa web y esas campañas como suceden el resto de redes sociales son muchísimo más efectivas espero que te haya servido esta información en cualquier caso si no tienes un perfil personal pulsa aquí arriba y podrás saber los mejores consejos y evitar los mayores errores a la hora de hacer un perfil profesional en LinkedIn. Ya sabes que puedes apuntarte en plandenfoque.com, en este canal, o en plandenfoque.es. Suscríbete aquí, nos vemos en el próximo vídeo, que intento que sea diario o cada dos días, y acuérdate de revisar y chequear estos dos consejos que puedes ver a mi lado, justo aquí. Nos vemos en el próximo o en LinkedIn. Hasta luego, chao.